Buenos días, gracias a todos por venir. Mi nombre es Raúl, el escurro. Eh, muchas gracias al Ayuntamiento de Laurín de la Torre, gracias a la Escuela de Organización Industrial y gracias también a María Zamora por invitarnos a Foro Ideas. Eh, la idea del encuentro es hacer un taller de herramientas de digitalización para pymes. Es decir, que todas las pymes que estamos aquí nos vayamos con alguna herramienta que nos haga ser más competitivos o más eficaz a la hora de hacer las cosas. No obstante, eh, vamos a dar unas pequeñas píldoras de contenido porque no solo de, la, de las herramientas y de la pyme luego la, la pyme necesitan personas que la utilicen y también cambiar determinados procesos vale que te, que te cambian tu día a día de la empresa eh, en la última parte de, de la sesión veremos multitud de herramientas tanto herramientas de gestión herramientas de productividad herramientas de comunicación que ahora se habla mucho de, de redes sociales y las posibilidades que nos ofrecen eh, esto de conocer la, la voz del usuario y qué opinan sobre, de nosotros en tiempo real, pero también herramientas de, de ventas y herramientas de comercio electrónico. Algunas herramientas, bien es cierto, que pueden ser algo más complejas y requieren una curva de aprendizaje, pero la, lo positivo de esto es eh, que la mayoría de ellas pues, son gratuitas o tienen un bajo coste. ¿no? Los servicios freemium se habla también de estas herramientas que, que pagamos en función del uso que le demos muchas de ellas están en la nube con lo cual la vamos a poder utilizar desde, desde cualquier dispositivo ya sea el pc, el, el, el portátil o, o el móvil vale. En muchas de las herramientas nos las traemos incluso en el bolsillo eh, decía eh, un, un amigote que si quieres conocer a alguna persona hoy día en lugar de, de hacer las preguntas típicas estudias, trabajas o qué haces simplemente con verle la, la portada del móvil, pues ya sabe que le puede interesar, ¿verdad? Vemos ahí qué aplicaciones tiene, eh, si tiene redes sociales, eh, si tiene determinados eh, blogs que le interesen, seguro que lo tiene como icono en la portada. Entonces, tenemos muchísimos datos de qué, qué le interesa a esta persona a través de un simple gesto que es verle la portada del móvil. Bueno, ya nos hemos presentado, taller de herramientas, vamos a dar simplemente cuatro píldoras. Sobre, oye, ¿qué es esto de las herramientas de digitalización? Yo lo primero que haría como empresario es, ¿esto es una pérdida de tiempo o realmente es útil? ¿Por qué tenemos que utilizar las herramientas de digitalización? ¿Nos van a ser más guapos y más competitivos o estamos perdiendo el tiempo? Bueno, pues hay un estudio de una de las grandes consultoras a nivel internacional eh, que es Altimeter Group, que nos va a dar algunas pistas. Pero si nos ponemos a analizar y hablamos de España y hablamos de la PyME, ¿en qué situación estamos? ¿Estáis de acuerdo que nos encontramos algo así? ¿Vale? Nos encontramos aquí un luchador curtido de sumo contra un amateur. ¿no? Empresas que tienen un alto grado de maduración digital contra otras que no saben ni por dónde van los tiros. Están totalmente perdidas. Y eh, como esto evoluciona tan rápido, ¿vale? le crea un proceso de rechazo, que es, oye, ¿me atrevo a dar el paso o me va a hacer entrar en una vorágine, vale entrar en un mar que no voy a saber por dónde navegar, no tengo orientación? y voy a hacer perder el tiempo la situación de la PyME española eh, a día de hoy es que está, está todo por hacer queda mucho por hacer para digitalizar la PyME española si vemos el último informe de Telefónica o el último informe de la consultora Plenum Media sobre el estado de digitalización de la PyME española nos dice que solo bueno, según hay discrepancia un poco en los datos pero aunque el 50-60% de las empresas pueden tener una página web ¿estamos de acuerdo? todavía hay un 40 o 45% de las empresas que no tienen página web lo cierto y verdad es que si nos ponemos a analizarlas el gran porcentaje sobre ellas están desfasadas son webs que no están adaptadas a móviles y a tablets cuando el tráfico, vale, si utilizamos Google Analytics que sería una fantástica herramienta de digitalización nos dice que si un 60, un 70, un 80% del tráfico a día de hoy está viniendo, de, proviene del móvil ¿qué hacemos? que no tenemos la web adaptada al móvil, ¿verdad? ¿Vale? también nos dice datos tan yo diría escalofriantes como que solo una de cada diez empresas conoce que es, es la publicidad en aguas el SEM todos sabemos lo que es el SEM el marketing por, en buscadores el coste por clic el coste por mil impresiones eso si nos vamos a Google que Google digamos que es el gran hermano de internet ¿verdad? es el gran prescriptor vale, Mucho, en muchas ocasiones el que nos trae el tráfico de los clientes y solo una de 10 empresas está haciendo publicidad. Si ya nos vamos a redes sociales, ¿qué nos encontramos? Que los datos son muchísimos más devastadores. ¿Quién está haciendo publicidad en Facebook? ¿Y para qué la hace? ¿Quién está haciendo publicidad en Twitter? ¿Sabéis que puede, podéis hacer publicidad también en LinkedIn? Bueno, existen muchísimos canales y formatos publicitarios que las empresas todavía no saben que existen. Eh, por dar dos píldoras más del informe. Eh, solo un 30% de las empresas están haciendo mal, eh, posicionamiento natural o posicionamiento orgánico en buscadores ¿vale? un 70% aún no sabe ni, ni lo que es el 50% utiliza redes sociales ah ok, esto bueno, parece un dato más esperanzador pero de ese 50% un 60% de ellas no tiene personas con conocimientos en marketing digital entonces ¿qué están haciendo? pues probablemente entra como un elefante en una cacharrería ¿verdad? Entra a conversar en la red sin saber lo que es una estrategia, sin tener los objetivos claros, sin tener lo que es una métrica para para evaluar si está alcanzando los resultados o está perdiendo el tiempo, etc. Eh, si nos vamos al informe que comentabas antes de del Group sobre el proceso de transformación, podemos decir, vale, las herramientas de digitalización nos pueden servir para distintas cuestiones. Una de ellas debe de ser para eh, ...tener una mayor interacción o engagement... ...con nuestros públicos también, ¿verdad? Tanto internos como externos, ¿vale? El, el segundo motivo sería... ...para aumentar la satisfacción del cliente... ...cuando un usuario va a comprar una marca... ...pues le gusta luego poder dirigirse a ella... ...por el canal que quiera... ...que puede ser email, puede ser web... ...pero puede ser también Facebook, Twitter... ...o el canal que yo quiera, ¿verdad? La marca sí tiene que adaptar a mis necesidades... ...no yo a las necesidades de la marca... ...como tercer eh, gran beneficio podríamos... Eh, nombrar el aumentar el tráfico a mi página ¿vale? Las herramientas de digitalización ¿vale? Y el uso adecuado de ellas Nos va a hacer aumentar el público ¿vale? La cuarta beneficio sería Aumentar la base de datos O la base de contactos Y aumentar también las ventas Y el quinto término que a mí me gusta mucho señalar Y que todavía hay un gran desconocimiento Aquí en la PYME española Es aumentar las conversiones ¿vale? Y para aumentar las conversiones pues Tenemos que tener muy claro Cuál es el objetivo de nuestro negocio, cuál es el objetivo de nuestra web, cuál es el nuestro objetivo de nuestra participación y que consideramos una conversión, ¿vale? Que sería el éxito, ¿vale? Personas que han alcanzado determinados objetivos, ¿vale? Pues si nos fijamos en esto, vemos que queda mucho por hacer en la firma española. En resumidas cuentas, las herramientas de digitalización, ¿vale? Nos van a permitir, pues, ser más productivos, ahorrar costes y yo auguro muy mal futuro a aquellas empresas que no opten por el camino de utilizar las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de digitalización. Para mí, estoy convencido que van a, a terminar desapareciendo. Pero hablo tanto en todos los sectores, en todos los tamaños. ¿vale? En la primera diapositiva parecía que el duchador de sumo puede ser la gran empresa y el pequeño, la, el, el, el, el juvenil, ¿no? el niño, la pequeña empresa. No es cuestión de tamaños, es cuestión de cultura organizativa y de nivel de maduración. ¿Vale? en este caso en España vemos que muchas empresas pequeñas están compitiendo de tú a tú con las grandes incluso a nivel local ¿vale? si hacen bien su trabajo pues se llevan el gato al agua están ganándole terreno están llevándose ya el, el negocio ¿vale? y las grandes siguen todavía sin saber por dónde, por dónde abordar el cambio consecuencia de todo esto y antes de entrar también en las herramientas de digitalización nos encontramos y vemos el, el prisma de la conversación de Brian Solís vemos que existen infinidad de canales, medios y herramientas que podríamos utilizar para vídeos, para imágenes, para streaming para, cono eh, para compartir conocimientos eh, para conversar con los públicos lo que se nos ocurra vale, eh, puede tener una plataforma o herramienta que nos permita hacerlo con la empresa pero en la situación actual nos damos cuenta que existiendo esas posibilidades tecnológicas la pyme va muy por detrás ¿estamos de acuerdo o no? o alguien me lo discute ¿Vale? ...tenemos muchísimas más posibilidades de hacer cosas... ...de lo que realmente estamos haciendo... ...vale, aquí hay un gap, aquí hay un error... ...que tenemos que solventar... ...¿cómo lo podemos solventar? ...esto es gestión del cambio... ...¿estamos de acuerdo? ...un proceso de digitalización es gestión del cambio... ...¿qué le ocurre a las empresas cuando se van a enfrentar... ...a un proceso de digitalización? ...igual que cuando un humano... ...le dice que cambies, que le cuesta trabajo, ¿verdad? ...estamos hechos para ser conservadores... ...entonces la primera fase le llaman la fase de shock, ¿vale? La empresa dice, oye, ¿por dónde cojo esto? ¿Por dónde empiezo a digitalizarme? ¿Por qué herramientas empiezo a utilizar? Y eso crea resistencia, ¿vale? Y para ello, pues, tenemos que evaluarnos, tenemos que capacitarnos, tendremos que poner de nuestra parte, en cuanto a actitud, y tenemos que empezar a, a, a querer cambiar y a integrar ese cambio, ¿vale? gestión del cambio aplicado, en este caso, a la gestión tecnológica de la empresa, si lo queremos hacer no podemos pasar de 0 a 100 es otro de los errores que cometen las empresas en cinco minutos se necesita un, un periodo de maduración y un periodo de eh, de, de, de adaptación dentro de la empresa ¿vale? en las primeras fases pues nos podemos plantear oye pues tenemos una fase de presencia digital verdad montamos la web montamos los canales luego vamos a planificar qué queremos hacer qué objetivos luego vamos a querer pues medir qué está pasando y luego vamos a querer optimizar también las ventas, ¿verdad? Sería un proceso lógico. Si de, de hoy a mañana queremos montar un comercio electrónico con una herramienta que veremos ahora, que puede ser gratuita, no podemos pretender estar vendiendo grandes cantidades. Necesitaremos ir adaptando nuestro negocio a, a, a nuestros públicos y a la realidad que se nos ofrece. Montar un comercio electrónico puede llevar poco tiempo y poco dinero. Ganar dinero en internet a través de un comercio electrónico requiere mucho esfuerzo, mucho aprendizaje y, y, y bastante tiempo. Requiere inversión en tiempo y en personas seguro. ¿Vale? Entonces, eh, para ello vamos a tener que tocar tres factores, los tres pilares que se dan en los procesos de digitalización. Que Uno son las personas, vale, personas que estén capacitadas para, para sacarle provecho a esas herramientas y eso requiere aprendizaje, capacitación y actitud vamos a requerir también cambiar procesos habrá personas que hagan cosas nuevas que ayer no hacía y otras personas que dejen de hacer cosas por ejemplo, implantamos un sistema de SAP en una empresa pues probablemente algunos puestos tal como están concebidos, ya sobren ¿vale? ya no tiene lógica que alguien etiquete de manera manual cuando un paquete va a salir en comercio electrónico esa persona habrá que eh, formarla o dirigirla hacia otro departamento, etcétera, etcétera pero si nos vamos a la PyME Podemos decir que esto también es una gran oportunidad. Y os cuento un pequeño una anécdota. Eh, un compañero de Sevilla que es un consultor SEOSEM, ¿vale? Que hace algo tan sofisticado, si vemos el nombre, como la escucha comercial activa en Twitter. La gente dice: ¡Ostras! Eso parece la NASA, ¿no? Escucha comercial activa. Y eh, me comentaba que gracias a la escucha comercial activa eh, facturó el año pasado 15.000 euros. Bueno, pues ¿sabéis lo que es la escucha comercial activa? abrís el Hope Suite que es una herramienta de las que vamos a ver de gestión, abrís una columna con presupuesto SEO Sevilla y cada vez que alguien escribía presupuestos SEO en Sevilla ¡plah! yo le lanzo el anzuelo oye, si tengo ahí un fantástico canal para darle presupuesto y esa es la diferencia entre facturar 15.000 euros más o facturar 15.000 euros menos oye, para muchas empresas esto supone existir o desaparecer ¿estamos de acuerdo? y esto está al alcance de todos nosotros Twitter es gratuito, HotSuite tiene un sistema freemium que también puede ser gratuito, lo único que tenemos que tener es la picardía decir, ostras, pongo ahí mi anzuelo y el que que pase, que sea público objetivo, le lanzo la caña, ¿o no? ¿Vale? Y luego, eh, tenemos que tener, eh, ser conscientes cuando hablamos de herramientas tecnológicas que, eh, que todo ha cambiado, todo está cambiando y todo va a cambiar. Las herramientas también son evolutivas, herramientas que... Hace un tiempo funcionaban perfectamente, hoy dejan de funcionar y herramientas que no existen ahora mismo se están creando para que mañana le podamos sacar partido. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos al cambio y tenemos, una vez que lleguemos a ese nivel, pues seguir circulando al mismo ritmo que evolución de nuestros públicos y la tecnología, ¿de acuerdo? Ahora le voy a dar paso a Francisco que va a comentar eh, algunas no, no herramientas. Sí. Bueno, pues buenas tardes o buenos días. Lo primero de todo es, como ya ha comentado eh, Raúl, el nivel de digitalización de las pymes en España todavía queda mucho por hacer. ¿Qué son herramientas eh, de digitalización? ¿Alguien que me diga un concepto? ¿O que entiende por eso? ¿Alguien que se aventure? La definición que viene luego, yo... Bueno, es la que yo eh, entiendo que es No la he buscado en la Wikipedia bueno, No sé si queda si, así si bien Entonces si alguien entiende Por herramienta de digitalización de la PYME Algo que lo diga a ver, a ver, a ver, a Alguien que no se atreve Venga, vamos al lío, burro Bueno, pues nosotros O yo lo considero como un software eh, Propio o de tercero Que está a, accesible online O en localizado en nuestro equipo entonces lo que entendemos es por la famosa la nube que eso sí creo que más o menos todos sabemos lo que es el software que está disponible en internet que no consume recursos nuestros y podemos acceder eh, desde el equipo, desde el PC, desde el móvil ¿vale? y en cualquier momento, a cualquier hora y en teoría sin preocuparnos de que funcione o no funcione como sabéis pues todas las herramientas fallan incluso Twitter... Google, pues, algunas veces se caen nada es infalible ahorro de costes esto es importante las herramientas digitales, las herramientas que están en la nube nos permiten ahorrar costes seguramente eh, aquí, bueno habrá mucha gente que, que tenga empresa, que sean autónomos ¿alguien tiene todavía un servidor, por ejemplo, de ficheros en su, en su empresa? ¿nadie? o, oh. a ah, tú. vale entonces, claro, eso supone un mantenimiento, eh, que no se vaya a la luz, porque claro, si se va la luz, pues las copias de seguridad todos los días. Un soporte. Entonces, claro, uh -huh. digamos que las herramientas en la nube... La de protección, eh, correcto. Exactamente. Entonces, las herramientas en la nube, eso supone un, un, un ahorro de costes. Lógicamente, estamos hablando de herramientas, o todas las que va, vamos a ver, son herramientas que... Eh, mm, no sé si sabéis el concepto de freemium o sea que te dejan acceder a parte de ella de forma gratuita y el resto o las funcionalidades avanzadas pues hay que hay que pagarlas entonces la mayoría que vamos a ver excepto un par de ellas eh, que son RP pues son económicas ¿vale? entonces están al alcance de, de cualquier, de cualquier tine Sí. muy bien Perfecto. ¿Y en qué y qué tipo de, de... O sea, porque por ejemplo ahora iba a hablar de que asociamos eh, todas las herramientas que vamos a hablar, bueno, la, la hemos asociado en cuatro en cuatro áreas, entonces la herramienta que tú tienes en la nube... Principalmente gestión consiste? de archivos o sea, y como, copias de seguridad constante, vale. tanto de archivo de presupuesto, facturación, nómina... Perfecto. Entonces tú... Tiene los servidores, tú los mantienes, tú te encargas de hacer la copia de seguridad, la, la OPD, todo, y todo. das el servicio a, a los clientes que tengan, sin que se tenga que preocupar nada más que de usarlo y de, de pagar. ¿Cómo <ríe> se llama ese programa? Eh, OnCloud. OnCloud, ok. Oye, OnCloud on me suena... Bueno, lo <risa> <risa> <no> hablamos <risa> Bueno, entonces, lo hemos querido dividir en cuatro áreas. Gestión de productividad, comunicación, análisis y ventas y marketing vale, por asociarlo eh, Cuatro áreas. aunque el marketing también se puede asociar con la comunicación Asana ¿quién conoce a Asana? vamos a empezar por las herramientas de eh, gestión de productividad en este caso Asana que es una herramienta de gestión de proyectos y de tareas esta herramienta es eh, tiene una, una versión gratuita, muy potente y nos permite trabajar en equipo. También sirve para trabajar de forma individual. Es para poner las tareas y asignarlas a un jefe de proyecto, por ejemplo, que la vaya asignando a, a otras personas. Aparece calendario, eh, tiempos de, de eh, bueno, cumplimiento de los hijos, en fin. No los si tickets conocéis. puedes asignar a personas determinados uh -huh. avances y supervisar en qué situación se encuentra eh, el estado en cada... Eh, en cada momento, y la gran ventaja es que también multiplataforma, es decir, que eh, puedes organizar dentro de, de una misma PyME, ¿vale?, distintos proyectos, distintas áreas, asignar di determinadas tareas a determinadas personas, y tener una visión global de qué situación está el proyecto en tiempo real, ¿vale?, con un coste, en este caso, gratuito, o si quieres una versión un poco más pro, reducido. Normalmente, cuando se pagan este tipo de aplicaciones, lo que ganas es soporte. Eh... La versión gratuita, pues el soporte, mandas un correo, a lo mejor te responden a los 24 horas o 48 horas. Si pagas, pues entonces te responden más, más rápido. Depende de la criticidad de tu negocio. En este caso, pues incluso permite este cambio de ficheros. Puedes subir un fichero, un Excel, un PDF, e incluso se integra con herramientas de tercero como Dropbox, por ejemplo, que supongo que lo conoceréis, que luego lo, lo veremos. ¿Tú has comentado que, que conoces a Sana? ¿Lo has utilizado? No. ¿Alguien utiliza Asana? Nadie? Bueno, pues a partir bueno, de hoy, aquellas pues... empresas que tengan necesidad de gestionar proyectos, eh, que se lo descarguen. Hay un montón de herramientas de gestión de proyectos en internet, pero un montón. Entonces, aparte de Asana, pues, hay, bueno, en fin, hay muchas. Yo os recomiendo que si queréis Probad esta, porque probarlo es gratis, el, el ratito que le echéis, entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Luego tenemos Trello. Trello es otra, otra herramienta de gestión de tareas que puede ser individual o en grupo. No sé si conocéis el método CAMPAN, que es el método del de mural con, digamos, tres columnas principalmente, pueden ser más, y eh, a base de POSI ponemos las tareas en los POSI y tenemos una columna de cosas pendientes, cosas que se están haciendo y cosas hechas. Sería muy similar cuando vamos a un taller, ¿vale?, y vamos le eh, entregamos la llave y decimos que, que el, el arreglo del coche, veis que tienen un mural con un montón, la, la matrícula de los coches, lo que tiene que realizar y la persona que lo tiene que hacer. En un solo mural, ¿verdad?, estamos viendo eh, pues los distintos tickets que hay abiertos, las personas que lo tienen que hacer y la situación de cada uno. Pues esto sería llevarnos el método Kanban, ¿vale?, a un, tema, a un proceso de digitalización de la empresa, ¿vale?, no, Canvas no, es, es otra cosa No, pero Canvas eh, no es para gestión de proyectos El Canvas es el modelo el, del lienzo El modelo de negocio no, es Esto sería más como un Excel, imagínate un Excel Con dos entradas en el cual tuviese por una parte Los hitos y los responsables ¿vale? Eh, sí sería más como una Si cogemos una pizarra, lo dividimos Y decimos las cosas que hay que hacer y quién lo tiene que hacer Y asignamos con POSI Claro Sí, es parecida, pero si te das cuenta, bueno, ahí aparecen, eh, si lo veis, entonces se ve chiquitito, hay tres columnas y luego una columna de, de usuarios Entonces está, estamos viendo como si fuese un post que se llaman tarjetas, entre ellos, que se mueve pues de, de hecho a, bueno, de haciendo a hecho ¿vale? Esos son los tres estados Luego en las tarjetas esas pues puedes incluir eh, tareas, sus tareas, puedes juntar ficheros, anotaciones, fechas, etcétera. Si alguien tiene alguna duda durante el transcurso de del día, nosotros vamos a estar por aquí. Tenemos aquí también una pequeña mesa con dos sillas. Si alguien tiene particularmente interés en ver alguna herramienta o algo que no controle, pues que no que no incluso algún, ahora agudimos. interrupción ahora. O sea, que es un taller, o sea que podéis interrumpir con lo queráis. Tres más de gestión de proyectos. Hay un montón, ya, ya lo he comentado Bundle list, que es para eh, Tareas más personales vale Para el día a día está muy bien Porque te lo, te lo puedes instalar lo bueno, instalas cuando en el móvil Y te sirve como el to-do list ¿no? eh, Incluso sirve para Tengo que hacer la compra, pues pones ahí la, Las cosas que tienes que comprar Podio, también es parecido a la sana Y Zoho Project, pues también es Un gestor de proyectos más potente Porque incluso te contabiliza las horas eh, Incluso eh, podemos calcular la rentabilidad de los proyectos. Google Docs, yo no sé si, bueno, alguien no conoce Google Docs o no ha utilizado Google Docs, que levante la mano a ver si alguien Ay, ¿no, debe ¿no? Verlo, ¿no? Señor. no ha utilizado Google Docs. Vale, bueno pues Google Docs es una herramienta de Google, lógicamente, en el que se hace, se asemeja mucho a, a Office y es totalmente gratuita a nivel de usuario de gmail es gratuita te haces una cuenta en google tienes gmail y tienes acceso a google docs a nivel de empresa pues hay una aplicación en google que se llama google apps que es así que hay que, que, hay que pagarla entonces lo interesante de google docs que se divide en cuatro servicios que son documentos parecidos a word eh, hojas de cálculo las presentaciones y luego los formularios entonces lo interesante de todo esto es que podemos escribir documentos en la web o sea, abres el, el documento de, de Google Docs en este caso pues un documento, una hoja de Excel y trabajas en, en el navegador web ¿Vale? entonces eh, lo interesante de eso es que porque por ejemplo en el Dropbox no, no se puede, lo interesante de eso es que si yo abro un documento y lo edito por ejemplo Raúl lo puede editar a la vez incluso vemos en, en tiempo real como su cursor aparece en, en, el, en, el, en el documento y voy viendo lo que él va escribiendo ¿Vale? eso es muy interesante porque es trabajo colaborativo incluso puedes, puedes chatear y puedes bueno, hacer anotaciones, comentarios y lo mismo ocurre con hojas de cálculo y las presentaciones lo, o lo, otra cosa interesante es eh, la compatibilidad con los propios documentos de Office eso es nuevo y es que si subimos ahora un documento de Word o un Excel a el Google Docs se transforma en un documento de Google Docs nativo, entonces lo podemos modificar antes no se podía y viceversa se puede acceder desde el móvil desde la tablet y luego otra cosa muy interesante es la parte de formularios la parte de formularios es una herramienta bastante interesante que te crea formularios tú puedes crear formularios de una forma muy sencilla poniendo por ejemplo, vamos a hacer una inscripción al foro foro idea. Vale, pues ponemos nombre apellidos definimos el tipo de, ¿De campos de campos y el uh -huh. campo numérico campo de texto etcétera y automáticamente el formulario nos crea una tabla de Excel donde va almacenando los datos ese formulario incluso le podemos poner imágenes lo compartimos eh, o lo publicamos la url la publicamos en internet entonces nos sirve para inscripciones nos sirve para hacer encuestas ya lo que la imaginación de Vale, entonces es una herramienta muy interesante. Como es gratis y seguro que casi todos tenéis cuenta de Google, pues os invito a, ¿A, que, lo a que lo probéis. en El desplegable aparece sí. Google 2 y una pregunta por aquí puro. Sí. ¿Utiliza Google 2? es? luego O sea, eh, cuando nosotros vemos los documentos Físicamente lo vemos en nuestro equipo, si lo sincronizamos en nuestro equipo, y vemos que eh, utiliza una extensión propia. ¿Vale? De hecho, cuando abres un documento de, de, de Google Docs, lo abres desde el PC, no se te abre el Word, se te abre el navegador que te abre ese documento. ¿Qué tienes que hacer para pasarlo a, a, a Word, digamos? Pues eh, hay una opción de guardar como documento de Word incluso para de Word en PDF, etc. Sí, el micro. Quería hacer una consulta eh, ahí estoy viendo el tema del de acceso offline a la documentación, uh -huh. uno de los problemas que nos podemos encontrar en la empresa es que el servidor de internet no deja de funcionar y tú tienes que seguir trabajando. Entonces, uno del, por lo que no tengo documentos ahí en la nube es ese uno de mis riesgos. De mis ¿no? mi uh -huh. ordenadores funcionan, mis copias funcionan, pero eh, a nivel de Google Docs, ¿qué información podréis proporcionar de, de ese tipo de sistema? Hay el dos, local. para el tema offline, concretamente, hay dos formas. Una, tú puedes sincronizar los ficheros que, que creas o que compartes o que te comparte alguien en tu PC o sea que cuando le das a, bueno, la aplicación está abierta se va sincronizando continuamente y se guarda en tu PC de forma local otra forma es eh, que active la opción offline y se guarda, digamos que el Chrome o el navegador que sea guarda en un, un espacio que tiene reservado las versiones eh, en, de forma local de forma que si no tienes internet o se te corta puedes modificar esa información y luego cuando tengas acceso a internet se sincroniza ¿Vale? por ejemplo si estás en un avión si estás en un avión pues, oye, pues, podemos abrir un documento de google docs y podemos editarlo luego cuando tengamos conexión a internet se sincroniza ¿Vale? otra cosa interesante es la integración con aplicaciones de terceros pues, no sé, crear por ejemplo eh, formularios que tengan animaciones se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes si bueno, si, si tenéis alguna duda con respecto a esto pasamos a la siguiente a nivel de seguridad eh, con respecto a Google eh, la navegación es, es segura o sea el, el https Luego ya si te lo descargan tu ordenador ya la seguridad. Que, que, o sea, si pierdes tu PC, pues ya es la seguridad que, que tengas. Con respecto a la nube, en temas de seguridad, que es uno de los grandes riesgos o, o, o, que sufre la pyme, eh, sí que hay bastantes estudios que demuestran que a, a nivel de tener los datos en la nube o tenerlo en el PC es me, mucho más improbable que te... Que te eh, que te ataquen los datos en la nube, que tenerlos incluso en, en casa custodiados con una puerta y, un, y una llave, ¿de acuerdo? Que ya hay bastantes eh, posibilidades tecnológicas como para poder atacar un ordenador incluso estando en modo local y la probabilidad de que nos de que nos ataquen en la nube es inferior, pero bueno, el, el riesgo está ahí, evidentemente. De hecho, ¿de ¿Hay alguien aquí que mm, sea experto en, ¿en seguridad? De protección de datos? una pregunta que nos hace mucho cliente con respecto a, a las aplicaciones en la nube y es, eh, ¿qué pasa con mis datos? o sea, por ejemplo, mi, yo subo una base de datos a un gestor de correo o el drop o subo un fichero esos datos están en un servidor que está en Estados Unidos entonces eh, una cosa que nos preguntan mucho y la, quizá que tú lo, lo verifico es que esa empresa si, si os preocupa eso si os preocupa esa que esa empresa eh, tiene un acuerdo con la Unión Europea en materia de protección de datos que se llama el, el Puerto Seguro, ¿no? El safe Hardware Entonces cumpliendo esa esa digamos normativa, eh, por ejemplo Google en este caso, pues estaríamos a salvo de o estaríamos cumpliendo la ley de protección de datos. Era así, más o menos. ¿Entendido? Ahora. En términos generales, sí, está descubierto. Uh, hay especificaciones ¿no? que hacen el pero, no de, de sobre todo, por ejemplo, el uso de Dropbox. Yo tengo muchos clientes que utilizan Dropbox y para la Agencia de Protección de Datos tiene un pero importante. Y es que dentro de los términos y condiciones, aunque estén dentro del puerto seguro, dentro de los términos y condiciones de uso se, se permiten el cambiarlo sin tener porque no dar cuenta a los usuarios. Entonces eso la agencia no lo ve de con muy buenos ojos, ¿no?, dentro de, de la política de privacidad de datos que tenemos aquí en España. Entonces, como no hay tampoco una, una firma de parte de tratamiento de datos por parte de esa empresa, además no lo intentes, no lo vas a conseguir, eh, hay cierto vacío legal. Si, por ejemplo, queremos tener un servicio en nube y podemos contar con empresas que sean de ámbito local o nacional al menos, pues podemos tener la misma usabilidad y aparte está cumpliendo con la normativa vigente que en es España. Si España. Es si, es si es europea supongo que también... Exactamente, lo malo que, que muchas empresas, por ejemplo, el compañero, imagínate, ¿no? Es de aquí de la Laurín, ¿no? Pero en vez de tener servidor en casa lo tiene contratado y lo tiene contratado en Rusia, claro. ¿no? puede ser perfectamente, el, el servicio lo puede tener el servidor en Rusia y teniendo la empresa en la Baurín, pero ya no estaríamos cumpliendo realmente con la ley de protección de datos entonces habría que estudiar el caso, pero vamos, lo ideal o sea que sería con servidores nacionales, que, o sea que se cumpliría pero, ¿no? un pero, sí pero no sí, vale. bueno, pues muchas gracias por el acceso en cuanto a no, sí sí lo, existe pero digo que, que con, con pero con pequeña letra pequeña existe el convenio bueno, pues en cuanto a, al tema de almacenamiento de ficheros yo creo que casi todo el mundo conoce eh, Dropbox, que, que creo que es el más conocido o el más, el más usado. Eh, es simplemente, pues eso, es un servicio que te permite almacenar de forma gratuita hasta 2 gigas. Eh, tiene una versión de pago que eh, creo que cuesta eh, 10 euros o 9 euros al mes, que te deja hasta 100 gigas, creo, o un tera, bueno, ya una barbaridad. Entonces, pues es una opción muy interesante. Los ficheros tú los tienes almacenados en, e en tu equipo o en el móvil y se sincroniza con los servidores de Dropbox. Tiene una cosa muy interesante y es eh, igual que también la tiene Google Drive, que en este caso Google Drive sería el sistema de almacenamiento igual de Google y es el que utiliza Google Docs. Vale, tiene una cosa muy interesante y es si yo en el Dropbox, en mi carpeta de Dropbox, me borro. Una, una carpeta sin querer puedo me voy a, a la página de Dropbox y puedo recuperarla incluso si mmm, yo estoy escribiendo algo y resulta que no sé, me equivoco y quiero recuperar una versión de ayer pues también desde la página de Dropbox y eh, Google Docs también lo permite volver hacia atrás en los documentos que tengamos escrito, eso es muy interesante exactamente es deshacer y luego rehacer incluso exactamente, queda registrado quién borra y quién modifica, eso es, es un poco chivato en este caso ¿no? y box bueno es una herramienta parecida, sí, esto pues ya hemos comentado el tema de evitas tener servidores en, en, ¿no? el que tengas que mantener ¿no? te tienes que fiar de ellos claro estos son dos servicios parecidos, por ejemplo el transfer, que es para eh, fichero de forma temporal, que lo remites, o sea, lo subes el fichero de hasta 2 gigas, te genera un enlace, se lo pasas a quien te interese y se lo puedes descargar. Esta Ese herramienta es súper útil, mal. esta herramienta no, para una pyme le vista muchos eh, mucho paseitos improductivos, es decir, en lugar de tener que coger un documento de 500, 700, 800 megas, coger tu pendrive desplazarte la ciudad de Laurín para llevarla a un cliente, un arte final, o, o llámese un, una documentación, simplemente nos vamos a la página wetranfer.com, ponemos nuestro correo, subimos el archivo, ¿vale?, desde nuestro PC o, o, o portátil a, a transfer le decimos al usuario que lo va a mandar y en un plazo de 15 días, hasta 15 días, tiene para descargárselo. ¿De acuerdo? A la otra persona le llega un correo diciendo que Francisco Gil te invita, te comparte un documento tú le das a aceptar y se te descargaría en tu archivo ¿de acuerdo? hasta documento de 2 gigas esto en capacidad y almacenamiento es una pasada ¿verdad? En un documento de 2 gigas te pueden mandar incluso una película ¿vale? Eh, una de las herramientas gratuitas que está al, al alcance de cualquier pyme o cualquier autónomo y que muchos de nosotros no conocemos y estamos pues todavía con el pendrive o con el CD dándonos paseíto Vale, estas herramientas las tenemos que conocer y utilizar integrarlas en nuestro día a día sí bueno sí. Claro, pero claro, pero ya tienes que estar eh, dado de alta en Dropbox, compartir carpeta, tal, esto directamente es que no necesita ni registro una de las ventajas de WeTransfer que lo suelo manejar es la velocidad de sí, subida, totalmente importantísimo muy rápido, muy rápido importantísimo te lo digo, suelo mandar ficheros bastante grandes. WeTransfer Nosotros, una herramienta no, de nuestro día a día. Trabajo para ello, vaya. Ah, esto sí. es importante, que todas las herramientas no somos representantes ni. Tenemos <ríe> <ningún acuerdo ríe> no, no tenemos interés comercial con ninguna. Eh, de, del primer bloque, yo me quedaría con Asana, ¿de acuerdo? Eh, para compartir archivos, eh, a mí me gusta, particularmente nosotros utilizamos Dropbox y luego WeTransfer para nuestro día a día, ¿vale? Cuando necesitamos mandar archivos de 700, 800 megas nos vamos a la página WeTransfer cogemos el archivo y lo, lo empaquetamos y enviamos y una de las, fun de las características eso es por la rapidez realmente ¿La más rapidez de todas? Sí, sí, sí, sí. No, ¿A sea, nivel que... de... Sí. sí Lo que pasa es que bueno, tienes que ir uno a uno los fecheros No, nada que, eh, bueno yo estuve con el infantil y la chica que no maqueta se los manda así con el ilustrador por eso lo que es súper rápido y los cuentos que de... Claro. Ilustración tiene, claro o sea, todo lo que es imagen tiene luego un... se, se carga mantiene, muchísimo eh, Se mantiene... Disponible, 7 días el, el enlace Y luego el fechero se supone que lo quince 15, 15 días, burro ah, pues 15 días. Y luego Android vale. es el de Microsoft Bueno, hay una opción Que es el Office 365 Que no sé si la conocéis Que hoy en día, estamos acostumbrados a pagar La licencia de Office Pero es que ya por, creo que son 7 eh, euros al mes, que esto es una publicidad, eh, no es no, publicidad No me llevo comisión Pero por 7 euros al mes Tenemos el Office eh completo vale. y, bueno, y almacenamiento también de 15 GB son opciones que, que hay oye, que quiere usar Office pues usa Office quiere usar Google Docs pues usar Google Docs ¿No? bueno, sistema de contabilidad para pymes, hay un montón también en la nube, o sea, para generarte esto, lógicamente, estamos hablando de pymes pequeñas, ya una pyme más grande o una empresa, que no usa pyme pues entonces ya se tendrá que ir a un rp ¿vale? pero sí que hay alguna, bueno, hay las dos primeras son son españolas y bueno, simplemente es como lo de factura pur, ¿no? pero en la nube te genera la factura vale incluso te, te, te, te lleva una especie como de contabilidad y normalmente te suelen dar servicio de gestoría que es un plus al servicio ¿vale? este que... sí, sí el zoo sí, sí Vale, está preguntando que Zoho eh, que ya lo habréis visto a lo mejor anteriormente Zoho Project, ahora Zoho Invoice luego está Zoho CRM es una suite de productos que se integran entre ellas, se pueden contratar de forma independiente o se pueden contratar eh, varios servicios a la vez ¿Vale? en este caso Zoho Invoice que es para generar eh, bueno, para el tema de contabilidad si lo integramos con el Project pues podemos calcular la rentabilidad y si lo enteramos con el CRM pues podemos hacer eh, bueno, pues, eh, gestión de clientes gestión de clientes propia del de CRM y estos son sistemas RP que estos sí son, son caros no el SAGE y el, y el Open Bravo con esto se hace de todo hay muchos esto es uno de, de ellos pasamos a la parte de comunicación la parte de comunicación eh, WordPress mm, es una herramienta para hacer páginas web por si alguien no lo sabía o para hacer blog vale es una herramienta muy potente y es totalmente gratuita vale lo único que habría que pagar es el hosting normalmente eh, bueno hay una opción de, de WordPress que es el nombre que queramos punto WordPress punto ¿vale? entonces así gratuita pero yo les recomiendo que compréis un dominio un dominio si vais a hacer una página web un dominio vale mmm, 3, 8, y 12 8 euros. euros al año sí. Pues eso, entiendo que eso los no es dineros, dinero ¿no? Y tenemos nuestro propio dominio Que es muy interesante Entonces, eh, Wordpress es muy sencillo de manejar Muy sencillo de gestionar Muy sencillo de instalar Incluso si, si utilizamos la página propia de Wordpress eh, No hace falta instalarlo Ya viene instalado Nos lo podemos descargar e instalarlo en nuestro servidor Y eh, Para el tema de la apariencia Visual, pues hay un montón de temas Que que cambia la apariencia a lo que queramos Hay un montón, hay miles Y luego los plugins que son funcionalidades añadidas Por ejemplo, no sé Queremos calendario. poner un, sí, un calendario O, o no sé, cualquier virguería Pues ya existe en, en, en Wordpress ¿vale? ya, ah, Lo digo por si alguien no conoce Wordpress Y no tiene página web Que no lo dude Wordpress vale Hotsuite aquí no vamos a entrar en, en redes sociales vamos a entrar en una herramienta para gestionar las redes sociales por ejemplo Hostwit. con Hostwit es una herramienta que también es gratuita y tiene opciones de pago podemos eh, gestionar diferentes perfiles de Twitter por ejemplo dos perfiles de Twitter que hay que tener cuidado porque ya sabéis los community managers meten muchas veces la, la pata, si hay alguno en bueno, una realidad, ¿no? Que, que escribe algo en su perfil o sea, en el perfil eh, bueno confundo entre el perfil profesional y el perfil personal entonces pues ahí te estás jugando ¿no? un poco entonces hay que tener cuidado con estas herramientas porque normalmente te configuras los dos perfiles y las puedes liar puedes configurarte Facebook, Google Plus, Instagram Linkedin, en fin. desde un panel de control eh, puedes gestionar todo y luego también una cosa interesante es el tema de las estadísticas que te saca informes y, y estadísticas de cuánta gente ha clicado en los enlaces ...cuánta gente está hecho RT... ...está muy, muy interesante... ...en resumidas cuentas, sería ...si yo soy un propietario de una PYME... ...vale, y tengo distintas redes sociales... ...tengo Facebook, tengo Twitter... y ...tengo eh, Google Plus, por ejemplo... En, ...en lugar de tenerme que ir a cada... ...cada vez que quiero actualizar algo... ...a cada una de ellas, desde este panel de gestión... ¿vale? Desde una sola dirección, esta herramienta también está cloud, vale, la tenemos en la nube y la podemos multidispositivo. Eh, puedo manejar desde un solo sitio las distintas redes sociales sin tener que salirme de esa plataforma. ¿vale? Esto tiene sus pros y sus contras, que también hay que saber, pero que eh, nos ahorra tiempo ¿vale? y eh, nos hace que gestionemos de una manera más sencilla. Los contras, es, por ejemplo... Eh, a Facebook, por ejemplo, le gusta que tú trabajes desde, desde el propio Facebook. Si tú trabajas a través de una plataforma de tercero como sería HotSuite, si publicas varias veces, en lugar de salir las distintas, a, a aparecer en las distintas publicaciones eh, cronológicamente, quizás a, a, en algunas ocasiones te las agrupa todas y te dice tu nombre cuál es. ¿Cuál? Pues Rocío ha publicado tres cosas de, en Facebook desde HotSuite y te, la, te las agrupa. Y también te, te deja menos posibilidades a la hora de editarlas. Vale. Esto particularmente ocurre con Facebook, ¿vale? que las posibilidades que tenemos en cada plataforma de personalización, pues desde la propia plataforma son más ricas, pero si lo que vamos buscando es eh, eficacia, gestión de tiempo y no complicarnos mucho la vida, ¿vale? pues con estas herramientas evidentemente tenemos más que de sobra sí, sí que es verdad que la mayoría, o sea, el uso principal que se le da a suite es con Twitter y además, bueno, la versión de pago eh, permite eh, hacer colaboraciones, por ejemplo dos Community Manager que lleven una sola cuenta uh -huh. pues eh, si uno responde a un cliente o un usuario, el otro ya sabe que le ha respondido entonces permite ese trabajo colaborativo, incluso la atención al cliente Buffer, que es una aplicación parecida a HostSuite. Mmm, bueno, parecida, es más sencilla que Josuit Y solamente eh, Tiene la posibilidad de incluir Facebook, Twitter y LinkedIn ¿vale? ¿Para qué utilizaremos que Buffer no ver, si se se somos no una ver. pyme? Pues mira, si no tenemos toda la, toda la posibilidad de estar todo el día enchufado a en las redes sociales Para ir actualizando contenido sí podemos quizá dedicar eh, 20 minutos por la mañana Mientras que estamos tomando el café Para leer cosas interesantes de nuestro sector Y nuestras cosas corporativas Y aquí lo que podemos hacer es dejar Determinadas secuencias de publicaciones programadas. Es decir, eh, pues eh, localizo cuatro o cinco ideas fuerza que quiero actualizar a lo largo del día y en lugar de tener que entrar cinco veces a publicarlas, las meto en la lista y automáticamente, en función de cómo yo haya programado, se va actualizando, de tal manera que parece que tenemos una presencia muy activa en redes sociales cuando realmente hemos dedicado 20 minutos a primera hora de la mañana, ¿vale? Como complementa a Función, no, no, los dos son independientes o sea, Hacen no? una función similar Es decir, sí. HotSuite te permite eh, Determinadas funciones más Como la parte estadística y analítica Mientras que Buffer va más a la gestión de la comunicación ah, Tú localizas información de interés La puedes eh, pro programar ¿vale? O meter en una secuencia de, de un algoritmo Para que te lo vaya publicando a lo largo del día Y directamente se publica ¿Te responde eso? Gracias Con Suite también se puede programar a publicaciones MailChimp eh, ¿Alguien conoce MailChimp? Mira, vale. el otro día dimos aquí un taller sobre las herramientas que tienen las pymes para ser más competitivas, ¿vale? Y lo primero que aparece siempre es redes sociales Ok, redes sociales Pero eh, hay estudios que demuestran que lo más óptimo para generar rentabilidad y retorno de la inversión en la pyme es, lo primero, el SEO Y si es el SEO de marca, mejor Es decir, ser una marca conocida tiene un, un valor, ¿vale? El, la segunda, el, el segundo... El pilar que tendríamos, y que es poco conocido, poco explotado ¿vale? por muchas pymes, sería el, el tema del email marketing. ¿vale? En este sentido, quien tiene una base de datos cualificada tiene un tesoro. Si tenemos una base de datos cualificada, somos capaces de generar negocio. Lo que ocurre que generar una base de datos cualificada a la cual le aportemos valor vale, y, y podamos medirlo, pues es algo más complicado. Vale, Con MailChimp lo podríamos hacer. El, la, el, el tercer eslabón que podríamos utilizar como pyme sería toda la, eh, todas las técnicas y todas las herramientas de SEM, ¿vale? la publicidad de pago, ya sea en Google, o Google AdWords o el sistema de AdSense o, o Display, ¿vale? compra de, de banners, eh, como también en las redes sociales, ¿vale? en, en las distintas redes sociales y muchas veces estamos anteponiendo ¿vale? y, y, por, y por último estarían las redes sociales como tales ¿vale? El, el participar en Facebook, en Twitter, en Google Plus muchas veces nos obcecamos o nos cegamos como empresarios, en, tenemos que estar en redes sociales porque está la competencia porque todo el público está en Facebook ¿no? Facebook, 1400 millones de usuarios y parece que vamos a generar mucho negocio en Facebook pero aún no nos hemos planteado ¿vale? si con nuestros recursos y con nuestras posibilidades podemos estar haciendo cosas que son mucho más interesantes. vale. Estoy convencido que muchas de las pymes que están aquí, antes de estar en redes sociales, podrían estar participando en foros específicos de su sector y generando negocios. Y, y, y no caemos en cuenta. Nos vamos directamente a lo fácil, ¿no? A, y si hablamos de redes sociales, mientras más, mejor. ¿no? Planteate una estrategia, planteate unos objetivos y unas acciones que sean realistas que vas a cumplir. ¿Vale? Y en este sentido, yo somos muy eh, muy defensores del email marketing, porque vemos las posibilidades que nos ofrecen y más con herramientas gratuitas tan potentes que te dicen qué persona abre el correo, quién te está metiendo en el correo basura, eh, qué persona está viendo qué link y todo ello de una manera segmentada. ¿vale? Uno de los grandes beneficios de Internet y de los procesos de digitalización es dar a cada persona o a cada usuario el mensaje o información que está demandando, ¿vale? Eso se llama segmentar. Pues vamos a utilizar esta estrategia, vamos a utilizar estas posibilidades que tenemos. En resumen, si, si, si estáis utilizando Outlook para enviar información a base de datos de clientes de 200, 300 eh, leads ¿vale? o, o registros, no lo hagáis más. Primero porque no sabéis si le está llegando, se si hace clic, bueno, lo del de, el aviso este de, de el recibo, ¿no? de eso no es fiable, entonces eh, esta herramienta, por ejemplo MailChimp te permite tener una base de datos de 2.000 registros y hacer 12.000, si no lo han cambiado 12.000 eh, envíos al mes es muy potente y os recomiendo que la utilicéis ¿vale? Con la gratuita son 20.000 envíos a 12.000 personas distintas, es decir gr gratuito, ¿vale? A partir, a partir lo, de único, te cobran, lo único que te aparece es un banner de publicidad que está Power by Mailchimp, es decir, no creo que te que te cree mucho problema como empresa como empresa decir que está utilizando la tecnología de Mailchimp, ¿vale? Una pregunta. Ah, bueno. Dos. Uno, ¿Cuál es de eh, ¿sí? sí, no, no, está protegido. Está protegido. Está protegido. La o sea, lo que hemos comentado antes es, sí. Por ejemplo, yo tengo una base de datos con bastantes clientes uh -huh. ¿okay? Pero las tengo también subclasificadas uh -huh. Yo con Merchip puedo decir Bueno, yo quiero mandar del 1 al 30 Todos los que caen bajo esta clasificación Exactamente, Totalmente exactamente. Y, O sea, puedo segmentarlas Y no hay ningún problema Todos los datos que tú tengas uh -huh. pues, o sea, nombre, Lo mínimo es el email, el email lógicamente Pero si tienes nombre, apellido Y si encima tienes ya pues, la tienes localidad la edad, edad? La costos, pues eso es oro, todo lo que sean porque de hoy en día, 40. hoy en día lo más valorado es una base de datos, eso es valiosísimo, sobre todo si es tuya, sí es, es vale, porque claro, es aquí personal, estamos hablando de que alquilar base de datos o comprar base de datos, eh, no utilicéis MailChimp para eso, porque os cierra la cuenta, se da cuenta de que lógicamente una base de datos comprada o alquilada va a recibir Información que ellos no han solicitado y seguramente lo marquen como spam o de baja entonces si esos ratios de spam o de baja son muy altos MailChimp para proteger sus servidores te, te cierra, cierra la, la cuenta entonces, generar una base de datos eso es lo primero que hay que hacer o sea, si tenéis una tienda lo que sea, poned un formulario en el, en el, en el mostrador para que rellenen sus datos nombre, apellido, email y teléfono vale porque es que si no lo vais a utilizar ahora en un futuro a lo mejor pues sacáis ofertas y se la podéis mandar por email y volverán a, al negocio local al comercio sí si sí. tenéis esa idea no que es bastante interesante dentro del negocio es muy importante que los clientes os firmen una aceptación de condiciones mm. y que quede recogido que vais a hacer email marketing o publicidad Correcto. con esos datos, si no os podrían denunciar, y denunciar? Correcto. ¿Sí? MailChimp, de hecho, cumple toda la normativa. Lo, lo que hace un proceso de doble opt-in, se llama, que es que la persona que se ha inscrito, porque tú puedes coger, meterte en un formulario y dejar, por ejemplo, eh, el contacto de otra persona. ¿vale? MailChimp para asegurarse de que esa persona a la que recibe el correo le manda vale un autorrespondedor en el que dice si usted quiere pertenecer a esa base de datos dale a ok cuando le da a ok, pues directamente pasaría a formar parte de tu base de datos y cada vez que le hagamos un envío por ley estamos obligados eh, a que esa persona se pueda desuscribirse ¿vale? de manera automática y sin tenerte que explicar ningún motivo hay una casilla que es me quiero dar de baja de tu base de datos y punto ¿Vale? Y eso es la orden del día. Estamos en una época, estamos en una etapa del permiso marketing. ¿Verdad? El marketing de permiso. No tratemos de venderle ni mandarle información a alguien que no esté interesado. Eso tiene una conversión cero. ¿Vale? Entonces, dos cuestiones. Una, el Outlook no es email marketing. ¿Vale? El Outlook es mandar correos. Si queremos profesionalizar nuestra gestión de email marketing Con nuestros clientes Pues tenemos herramientas tan potentísimas Como MailChimp, que es gratuita Y que desde hoy, aquellos que no lo utilicéis Os pongáis las pilas con ellos. ¿Vale? ¿Seramente no, te permite trabajar con correos eh, corporativos? No, No, no, no Sí, sí. email sí. cualquiera Si es corporativo Lo tienes que verificar te llega un correo, a ti, a, o sea, te llega un email a tu correo y le das a verificar y ya puedes enviar desde, desde ese dominio. Eso sí, son escrupulosamente rigurosos, ¿vale? Como eh, tratemos de hacer trampas, nos cogen y nos cierran la cuenta, ¿vale? Si tenemos una base de datos y no está cualificada y muchas personas nos mandan al correo basura o nos marcan cómo están, esa cuenta ya la palma, no, no la cierran. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Es lo mismo, o sea, sí. Sí. Lo importante es que usen un gestor de, de correo electrónico como Mail Relay, ha dicho otro, hay un montón más, hay incluso algunos español. españoles, por si. Sí. Lo bueno de los españoles, por ejemplo, Mail tiene una pega que está en inglés. Eh, lo bueno de los españoles, aparte de que está en español, es el soporte. El soporte, claro. Eh, Acumba Mail, por ejemplo, es uno español. Sí. Y, y bueno, están empezando, bueno, ya llevan eh, un par de años y el soporte es en español y te responde bastante rápido. Muchas gracias y luego que cumplieron el tema de la López, la base de datos, bueno, suponemos que está en España, porque igual está en un servidor de <risa> la isla Jaime. Eventbrite para para continuar eh, es una herramienta, supongo que conoceréis Ticketea, de comprar de comprar eh, entradas, porque aquí claro, eh, yo creo que entradas o vuelos, casi todo el mundo ha comprado, ¿no? Por internet ha comprado casi todo el mundo, ¿no? pero seguro que hay gente que no tiene todavía página web en su, en su comercio. Entonces, bueno, estamos utilizando Internet, eh, pero no estamos digitalizando nosotros mismos. ¿no? Entonces, Eventbrite es una herramienta de, de ticket, o sea, una herramienta de, eh, de entradas en el que nosotros podemos, tenemos un evento entonces eh, montamos el evento en Eventbrite si es gratuito no nos cuesta nada si vamos a cobrar la entrada pues nos cobran una, una comisión. Eso es importante, si es gratuito el evento, por ejemplo, si este foro IDEA es gratuito y lo montamos con Eventbrite aparte de poder hacer la inscripción no solo en papel sino con el iPad las, las personas cuando lleguen, estarlo validando en la, en la propia base de datos, con lo cual es potentísimo, aparte se conecta con las redes sociales nos permite viralizarlo todo de una manera muy intuitiva, muy cómoda y visualmente muy atractiva, porque está pensada para cualquier versión de Responsi, de, de móvil, tablet, PC, eh, no nos cobran nada. Eh, solo nos cobrarían en el caso de que el evento pues, sea de pago, que ellos evidentemente son una empresa que necesitan también facturar para ser viable, nos cobrarían una pequeña comisión. Y luego hay una cosa muy interesante, que es la integración entre las aplicaciones. O sea, la, esto es ya la magia. Por ejemplo, por poner el ejemplo claro es MailChimp. MailChimp, la base de datos de, de clientes o de usuarios nos la podemos traer de Eventbrite simplemente le decimos a MailChimp, el usuario de Eventbrite es este y se trae la base de datos de la gente que se ha inscrito a nuestro a nuestro evento ¿vale? lógicamente pidiéndole permiso de que luego le vamos a mandar información incluso si lo tenemos en un Excel perdón, en una hoja de cálculo de Google Docs también podemos hacer que se conecte a nuestra cuenta de, de Google y se trae esos registros eh, que hayamos insertado en, en Google Docs. ¿vale? Integraciones con todas las herramientas muy potentes. Seguimos. Bueno, comunicación. Sí. Tiquetea creo que no tiene integración con... Está cerrada creo. Tiquetea sí si está cerrada. Claro, a lo mejor la base de datos la tienes que exportar tú a mano y... Sí. Yo creo que no. Eh, Bueno, comunicación entre usuarios a nivel de empresa y a nivel personal. Aquí aparecen dos que yo creo que conocéis sobradamente. Sobre todo la primera, Skype. Y, y luego está la de Google Hangout. Tienen ahí un pique porque Google Hangout Siempre ha permitido hacer comunicaciones eh, de forma gratuita entre varios usuarios o a sea, hacer eh, multiconferencia y Skype lo añadió posteriormente. Las dos son bastante potentes. Quien use Gmail, pues usará más habitualmente Hangout. Y luego una cosa interesante de Hangout es el tema de las retransmisiones por YouTube. Si por ejemplo queremos dar un taller online, pues cogemos el Hangout. Eh, nos ponemos la, la webcam y empezamos a, a contar de lo que sepamos y lo retransmitimos por Youtube en directo, en streaming ¿vale? la gente nos puede ver de, en directo a través de, de Youtube eso es muy interesante y pueden interaccionar con nosotros pues, por otras vías, lógicamente por Hangout ¿no? porque si nos están viendo 100 personas no, 100 personas por Hangout no se puede entonces tendríamos que buscar otra vía de interacción o sea, Twitter o algún chat o lo que sea eh, ¿sí? Eh, ¿un tipo de herramienta? Eh. ¿qué hay ¿Es una parte que no...? Yo... streaming es una tecnología de transmisión de vídeo o audio a través de internet ¿vale? o sea que lo utiliza Google Hangouts o sea, Hangouts lo utiliza ¿y qué ancho de banda tienes que tener para que el vídeo se vea? porque aquí estamos creo que ¿Dónde bueno, estamos aquí? Eh, ¿Telefónica con 2 megas, 4? Pues con eso es suficiente. Sí. Porque tú vas a subir un vídeo a los servidores de, de, de Google y luego el resto de usuarios atacan el servidor de, de Google. Los que tienen el, el canuto gordo y los servidores gordos son los de Google. Tú los subes y ya ellos, el resto de, de público se conecta a YouTube. O sea, que tú estás transmitiendo y luego habrá una. En YouTube se podrá ver en directo, ¿no? Exactamente. ¿no? Vale. vale. Bueno. Han utilizado YouTube. Hay luego otros servicios de streaming, lógicamente. ¿Cómo? Sí, también se graba y lo puedes... ¿Queda ya o sí. Tienes la sí? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes opción de, de colgar? Sí. para verlo luego en diferido, por ejemplo. Para Algo similar para Stream, estaría por ejemplo u o el u que son dos plataformas distintas que te permiten hacer grabaciones en directo y estar retransmitiendo los eventos de manera directa, que serían alternativas al, al Hangout. Vale, tenemos cinco okay, minutos. Cinco Podría minutos. aprovechar si alguna empresa o emprendedor tiene eh, tiene la curiosidad de, de ver alguna de las herramientas que no estamos viendo y, y preguntar sobre ella o quiere hacer algo y no sabe cómo, y cree que a través de una herramienta de digitalización lo puede hacer, pues lo invitamos a que formule la pregunta. Vamos a ir más... Yo, si me permites una pequeña interrupción. Eh, Hanout es muchísimo más de lo que habéis dicho. ¿eh? Para sí, mí, es, sí, sí. a ver, eh, no es una herramienta de comunicación, sí, puedes compartir es, aplicaciones es tu oficina en, en la del... nube. Tienes todo. Sí, sí. Hojas de cálculo, tienes presentaciones, trabajos colaborativos. ¿Tienes... Es Google, todas las herramientas de Google. Es que, la, ojo, Skype es Skype, es comunicaciones, se acabó. Lo que pasa es que Skype es de Microsoft y se está copiando de alguna forma sí. de Google vale, pero, pero es que la diferencia es, a ver, sí es verdad lo que, lo que tú dices discúlpame, si tú me... es que esto es como decir que ir en bici es, es un transporte y ir en un rol es un transporte, sí pero es que en un rol tiene 50.000 servicios en la bici el derecho a pedalear eh, perdona que, que te Sí, pero quizás tú como empresario solo necesites y en vicio es decir que también hay que adaptar la, la tecnología a las necesidades de la empresa eh, nosotros todavía nosotros nos encontramos día a día con, con muchas empresas que tienen necesidades y muchas veces lo único que requiere es un servicio que sea muy cómodo, intuitivo para tener chat le puedes plantear o una suite evidentemente con un montón de, de funcionalidades eh, y capas de proceso en, en la que pueda trabajar o a veces requiere simplemente el poder estar en contacto con otra persona a través de una videoconferencia que le permita que le permita solventar pues alguna reunión disculpa Skype dos personas uh -huh. ahora han pasado diez vale eh, Google Drive diez de entrada necesidades técnicas miradla es que es diferente sí, totalmente sí. Sí, sí, sí, los, los, los... disculpa que es arte pero es que para mí es la herramienta que hago, utilizo 12 horas al día y tiene un potencial brutal, Y ahí te doy totalmente la razón. Tienes razón, Mira, Mira, hay que y Google Hangout no. Bueno, supongo que también usaré WhatsApp para comunicarlos, para comunicarnos en, en la empresa, ¿vale? Eso no lo he puesto ahí, pero yo creo que es. Eso no. Sí, y el otro día en el encuentro que, eh, que, que estuvimos aquí en Alaurín también, nos, nos encantó un caso de un compañero que vino, que tiene una agencia de viaje online, y que hacía gran parte del proceso de venta a través de WhatsApp, y lo cual, ¿verdad? Eh, lo, lo comentó el compañero, no recuerdo su nombre, Cristóbal, y no, nos encantó, porque es cierto que, que WhatsApp es una herramienta muy potente como canal de, de atención y comunicación de, la, de las empresas, y se están dando, eh, desde casos de grandes empresas que lo utilizan, a, también a pequeñas, a pequeñas pymes autónomos. Yo conozco algunos casos concretos de, por ejemplo, una tienda de bocadillo que está en un, en un colegio y que el WhatsApp le permite ser mucho más productivo porque los niños antes de salir al recreo le escriben un WhatsApp con el bocadillo que quieren y directamente lo hacen, lo preparan y el, la, el alumno cuando llega solo tiene que recogerlo y pagarlo, con lo cual está quitando el cuello de botella que puede ser en ese cuarto de hora, 20 minutos que tiene este negocio para para poder servir, cuanto más personas mejor y ya simplemente lo tiene preparado para gestionar perdona, tú ibas a comentar algo, ¿no? para el WhatsApp ese, ese es para mí yo vendo suministros mayor yo tengo mi cliente, yo tengo un novedad, Pam, WhatsApp pam pam pam pam pam pam digo a la chica mira aquí tiene el pedido genial ya vendido lo que sea para mí el WhatsApp sin esfuerzo foto pum mándalo tengo todos los números al grupo algunos se ponen a mí, René, ¿por qué me enlaza al grupo? Otra vez, tío. Me lío la cabeza. Perdóneme. Hace... Pero mándeme 10. Vale. Y hace tres días han sacado la versión web. Meditando, eh, meditando. No, pero el... Con eso hay que tener cuidado, con eso hay que tener cuidado, con no, con y... no ser muy agresivo en cuanto a la comunicación. Pero es cierto. Y disculpe, eh, lo, lo, lo que quiero decir... Tiene que. Eh, tu marketing tiene que ser a lo que utilice tu cliente. Totalmente. Tu, eh, y el WhatsApp, bueno, todo el mundo está utilizando el WhatsApp. Correcto. Muchas gracias por, por ese comentario. Eh. Pues, Curro, eh, la presentación, eh, no nos vamos a parar más, porque viene ahora Juan Merodio también, que lo hemos saludado y está por aquí presente, y no queremos tampoco demorarnos. Eh, muchas gracias a todos por las participaciones, ¿vale? Y por vuestro, por vuestro feedback y comentarios. La presentación. Eh, que subiremos luego a Foroidea eh, eh, es muy rica, tiene muchísimas herramientas y yo estoy convencido que todos los que estamos aquí algunas de las que hay son útiles ¿vale? no hemos hablado del Google Calendar, verdad, esto de poder coger reuniones del equipo sin tener que estar llamándolo, oye el lunes por la mañana ¿qué tienes y muchísimas otras funciones eh, muchísimas otras herramientas y plataformas que son gratuitas y que son súper útiles las tendréis, vale, en una gran parte de ellas subida Subida a la, a la presentación y bueno nosotros vamos a estar por aquí algunas horas a lo largo del día con lo cual simplemente daros las gracias por escucharnos y espero que os haya gustado. Ahí, hay una última una última pregunta muy rápida gracias. una sí, última sí. pregunta muy rápida y ¿eh? sí, rápida gracias. perdona. Sí sí. Eh, ¿Hay alguna web o aplicación para grabar videoclip publicitario? De, Video. manera un poquito, ¿Pero? de manera un poquito profesional que no quede un poquillo oculta. Eh, a... a ver alguna web. ...o aplicación que tú puedas grabar un videoclip publicitario... ...en el cual tú puedas... Eh... ...corporativo de empresa. Vale, ...existen por ejemplo eh, plataformas o suites como Animoto... vale, ...que te vienen, eh, digamos, distintos guías de estilos... ...y distintas opciones, ¿vale? ...te vienen por ejemplo distintas entradas eh, de, de cortinillas... vale, ...con distintos movimientos... ...que tú puedes personalizar con el logo de tu empresa... ...y con la animación que quieras... ...también tienes eh, distintos re eh, repositorios de música libre de derechos que tú puedes utilizar e integrar vale, en Animoto por ejemplo tú tienes la opción de, eh, de utilizar una versión gratuita pero luego sobre ella eh, hay digamos cargas de películas vale, que quedan súper profesional que cuestan X dinero tú te ajustas a tu presupuesto y a lo que, y a lo que quieras alcanzar pero con un presupuesto low cost ¿vale? que cualquiera podríamos manejar podríamos tener un vídeo bastante resultón vale y y, y que nos ofrezca una presencia positiva para la empresa. Te, gracias. A ti. Que yo me llevo preguntando hace este tiempo cuando hay gente que monta sus propios blogs o páginas web para comentar cosas, poner noticias. Hay alguna herramienta que te ponga a ti en contacto como proveedor de noticias con alguien que pueda que quiere insertar publicidad en blogs? Porque a la hora de buscar publicidad para mantenerlo, nunca yo he llegado a encontrar algo en internet que me, me llegue a convencer, que diga, ostras, aquí hay como un mercado de publicidad en compraventa. Bueno, es, existen redes, existen redes de, tanto de marketing de afiliación como redes eh, tipo el, el, el accent de, de Google, vale, que es el que menos paga, pero luego en función de la temática del, del post, de la comunidad que tenga, de, de los números que te cante la, la analítica digital, ¿no? la analítica web, y de si hay eh, posibilidad de, de, de poner en contacto oferta y demanda, si existen redes especializadas que explotan estos espacios. No sé si, es, si si vas por esa línea. Es decir, ¿tú cómo lo ves? ¿Como consumidor o como posible eh, contratador de publicidad? Ambas. Porque lo que me estás comentando de Google, el problema que le veo es que te paga en función de la cantidad de veces que la gente se mete en el banner. Y ahí ya... Bueno, el, el modelo va mucho más allá. ¿eh? Lo que está sucediendo, hay vida más, más allá de Google y hay otros modelos que se están implantando ahora mismo en Europa aunque tienen un, eh, algo más de tiempo en mercados como, como Estados Unidos Reino Unido y, y otros mercados como el Real Time Bidding es decir no solo vamos a llegar a poder insertar publicidad en blogs temáticos sino que vamos a poder ofertar publicidad en tiempo real a personas que creamos que en ese momento puede comprar esto es súper potente esto es decir que todo el juego que se está desarrollando ahora mismo en internet va a ir mucho más dirigido a la conversión ¿vale? y vamos a pagar publicidad por a, a, vamos a pagar publicidad en tiempo real por aquellas eh, personas o aquellos clientes que probablemente puedan viste, eh, podamos conseguir una venta o una conversión de algo que nos planteemos dentro de nuestra web ¿alguna pregunta más? pues ahora sí, muchas gracias